¿Anda esto? está filmando esto? Un saludo a los chicos de Arkham ¿Dónde se va el ron? Ellos saben dónde saben Hola gente, ¿cómo le va? Hoy les quería comentar de cómo fue mi experiencia en la primera Comic Con del 2014 Ya no arranqué demasiado bien porque era la primera vez que viajaba a Buenos Aires Y en el avión a la hora de aterrizar, eh, aterrizó de una forma muy brusca Y tengo que admitir, tengo que admitir que me cagué hasta las patas es que sos un cagón ya ha pasado ese susto y pasando unos días porque tuvimos unos días y después fuimos a la, al primer día de la Comic -Con. la verdad que en ese momento la Comic Con se hacía en Miguelete y nosotros estábamos parando en provincia así que tardamos como cuatro, salimos a las 10 de la mañana habremos llegado como a las 1 de mediodía eh, y fue un tirón bastante largo la verdad y comer esos eh, un pancho medio turbio, esos que te venden ahí en, en las cosas de tren fue panchos turbios y bueno llegamos y la verdad que fue impresionante fue un día viernes estaba muy tranquilo ese día el primer día estaba muy tranquilo y creo que lo primero que nos encontramos eh, fue el, la foto de la estatua de Iron Man que estaba espectacular y había muchos stands que a diferencia de los de las Comic-Con de ahora, ya no ya no pueden estar porque eran... Están también medio turcos que vendían cosas truchas, por ejemplo, películas truchas, eh, mucho merchandising copia, entonces ahora al, al cual ya no se puede, porque lo rige la FIP y la FIP está ahí, entonces no te permite nada de eso. Y se ha vuelto un poco machetos sí actualmente, pero sigue estando bueno igual. Bueno. Por lo menos una vez tienes que ir. ¿Qué hemos sacado uno? fue espectacular la verdad también muchos cosplayers la verdad que en ese momento la pasamos la pasamos bastante bien y de hecho quería hacer como una entrevista pero sabes que no me daba la cara como para hacerle preguntas a la gente lo único que tiramos fue que nos saluden y un par de cosas que a lo cual voy dejando así en el resto del video los saludos que nos hicieron para en ese tiempo yo tenía la comiquería Arkham Gates un saludo para la gente de Actualmente no está trabajando Porque estamos con Seiki Y bueno, había ido con mi socio Y con amigos eh, La verdad que la pasamos bárbaro El primer día fue espectacular, como digo eh, Hubo la... Había, un, había unos chabones Había un chabón que se ponía en los copios. Y decía, flaco, hay 38 grados de calor afuera Adentro había como 42 Y había un flaco vestido de puchi No te imaginas Cómo se estaba derritiendo ese paisano pero así... quiero que, te, que este video sea corto entonces voy a comentar una anécdota que pasó que cuando subimos a comer, porque estaba hasta las pelotas estaba hasta las pelotas del sector de comidas fuimos a comer, estábamos bien y yo me saqué mi foto con la bolsita de la Comic Con contento, feliz mi amigo se había comprado una edición especial de Batman donde traía la máscara del Joker y, una, y el cómic de, de Batman Resulta que cuando bajamos Estuvimos pelotudeando un tiempo ahí El chabón se da cuenta De que cuando sacó la caja Sacó la máscara Se puso la máscara Todo genial El loco dejó el cómic arriba de la mesa Obviamente Cuando volvimos Pobre Tata Nuestro amigo el Tata Marcos Marquito Cuando volvimos Ni existía el cómic O sea Onda que era un que era una versión especial, original y el chango se olvidó el cómic y bueno eh, la máscara sí es coleccionable pero el cómic también, es, era, era, venía, con, venía con la caja así que fue un bajón eh, fue el momento bajón de, de la Comic Con y por suerte encontramos, eh, pa, tuvimos que, se tuvo que comprar otro cómic no sé si era en español o en inglés, no me acuerdo pero ya no es lo mismo, es como que perdiste el cómic que venía con ese número de serie y con esa caja, es un bajón Pero bueno, eso nos enseña a no ser colgadísimos y... Y, y bueno, yo que lo entiendo porque fue la emoción del momento, ¿no? O sea, era la primera Comic Con, nos estaba maravillando todo y bueno, esas cosas pasan Puede haber sido el celular, pudo haber sido mucho peor, sí. Y bueno gente, lo quería hacer corto y lo voy a dejar acá y después voy a continuar porque tengo muchas más ediciones. No solamente fui a la 2014, sino que también fui a la 2017, creo 2018, no me acuerdo, el pero no, 2017 fui dos veces creo, a la de.. A la de mayo y la de diciembre. Así que bueno gente, lo voy a dejar acá y después les comparto más fotos y imágenes de lo que yo viví. Saludos. Comic Con día 2, estoy hecho pedazos. Despedazado, Miri está escuchando un cristal. Ya la gente se está, se está yendo de a poco. La verdad, que un golazo genial. Estoy pasando bárbaro. Un saludo para los chicos de Arjan.